Vamos ahora con otra saga de dulceneros, Los Pelegrines. Eh, vamos a tocaros una diana del repertorio de esta familia. Pelegrín González Alfajeme eh, tocaba en los años 30 y sus hijos, Abelino, Ángel y Fabio, en principio tocaban a dos dulcenas, Caja y Bombo, y después de la marcha de sus hijos a, a la mili, eh, terminaron tocando clarinete, saxo, trombón, etcétera. Eh, Pelegrín González era toda una institución eh, Tenemos fotografías en un carnaval en, en Pajares de la Lampreana Vistiendo capa española ya en aquella época Y eh, es el que enseñó a tocar a Valentín Martín, el cojo de Montamarta Del cual ya hemos hablado Para todos vosotros, Diana de los Pelegrines Que también ellos a veces titulaban Dulce Amanecer Diana de los Pelegrines de Pajares de la Lampreana